Hola, ¿cómo están? Yo soy Rolando Cosio, soy miembro del Cabildo Salud es un Derecho. Este es un nuevo video de los que eh, habíamos dejado de hacer en un tiempo, porque nos dedicamos harto a los conversatorios. Pero en la actualidad queremos volver a retomar algunos temas en particular que sobre todo surgieron en estos conversatorios que hemos realizado con los candidatos constituyentes. Temas que son súper contingentes y que ayudarían a poder enfocar el conocimiento con respecto sobre todo a derechos humanos. Eh, para la construcción de una nueva constitución. Entonces eh, los invitamos en esta oportunidad a, a conversar. Y estamos con Hugo Campo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Eh, lo, eh, estamos con Hugo para conversar con respecto a derechos humanos principalmente, porque fue uno de los temas que más eh, se tocó. Y eh, para sentar en parte las bases de unos eh, de siguientes videos que queremos hacer para eh, ahondar en los temas. Es un tema muy amplio y por supuesto que una de las cosas que más interesó fue... ¿cuál eran, eh, cuáles eran los eh, derechos que Chile ha firmado internacionalmente o que por lo menos tiene algún grado de compromiso y que pudieran exigirse um, y no transarse en, en la formación de una, nueva, de una nueva Carta Magna. Por lo tanto, eh, tenemos a Hugo para poder, eh, en parte, eh, orientarnos en ese, en ese está además, que es su ámbito de experticia. Así que, Hugo, eh, la primera pregunta para ti es... Eh, ahondar un poco con respecto al tema de los derechos humanos, cómo surgió esto de una forma sucinta, y cuáles son los ámbitos que, que uno pudiera dividirlos. como no, Rolando? Mira, es un tema muy apasionante porque es, es, la, es, la, es la mayor contribución que hizo el siglo XX, la humanidad en el siglo XX, a, a, a la civilización, a, a, a, a la construcción de criterios civilizatorios. Y a partir del año 48, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial y después del horror... De la, de la Segunda Guerra, eh, por fin, porque la verdad que no fue el único horror de la historia, la historia está plagada de horrores, ¿no? eh, eh, pero por fin un, un, un, un, un, un momento de lucidez en la humanidad y, y, y decidieron que ese tipo de horrores no podían seguir repitiéndose y para eso había que ponerle límites al Estado, límites a los Estados, de manera que ellos no pudieran hacer lo que quisieran con los habitantes del territorio que gobernaban que era la matriz del derecho hasta ese momento. Cada estado podía hacer lo que quisiera, Hitler antes de, de la guerra y durante la guerra mató a los gitanos y a los judíos después, ¿no es cierto?, 6 millones de judíos asesinados, en fin. Eh, y nadie dijo nada porque eran asuntos internos, asuntos internos de los estados y cada estado definía lo que hacía con sus habitantes. La lucidez eh, de la humanidad del año 48 radicó precisamente en, en, en terminar con eso y decir los estados son soberanos pero hay ciertas cosas en las que no pueden sino en la, en, o mejor dicho en las que no pueden irrespetar o eh, eh, eh, lesionar la dignidad humana la dignidad humana y se, y se eleva ese concepto de la dignidad humana a un concepto superior al de la soberanía del estado y a partir de ese momento la comunidad internacional en su conjunto queda a cargo de cautelar la dignidad humana de todos los habitantes del planeta hecho inédito en la historia de la humanidad. Y hoy día todos podemos decir, somos sujetos internacionales, porque si nos violan nuestra dignidad humana, podemos reclamarle al mundo que nos proteja, a lo que se llama la comunidad internacional. ¿no? Por supuesto que eso es muy teórico y con lo poco que ha, se ha desarrollado el derecho de dere del, internacional de los derechos humanos desde el año 48 a la fecha, con la Guerra Fría de por medio, que, que, que entreabó el desarrollo de los derechos humanos, porque entre los dos bloques, oriental y occidental, lo que uno decía que sí, el otro decía que no, así que se, se, se neutralizó el, el desarrollo ahí del derecho internacional de derechos humanos. Um, sin embargo, el, eh, ha habido un desarrollo creciente, pero todavía no, no es pleno en el sentido de que cada persona que sea afectada en su dignidad, pueda ir a los organismos internacionales, algunos ya están empezando a ir, ya tenemos sentencias de la Corte Interamericana, de, el, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en fin, ya hay algunos organismos que están funcionando y donde la gente ha podido reclamar directamente, pero no son la cotidianeidad de las de la violaciones a la dignidad humana, que son muchas, ¿no? Y la dignidad humana es precisamente ese gran concepto que eh, eleva el, el, el, el, el, el, la, la comunidad internacional de naciones a un concepto superior al de la soberanía de los Estados, diciendo que esa dignidad humana engloba una serie de dimensiones que son de esencial relevancia para la vida de cada ser humano. Y esas distintas dimensiones de, de, de, de derechos que, que deben ser respetados y garantizados por los estados, ¿no? son las dimensiones que tradicionalmente se llaman, eh, se distinguen en cinco dimensiones, la, la dimensión civil, de derechos civiles, la dimensión eh, política, los, los derechos políticos, la dimensión eh, social, de los derechos sociales, la dimensión económica, de los derechos económicos y la dimensión cultural, con los respectivos derechos culturales. En cada una de estas dimensiones hay una serie de derechos que los distintos tratados que Chile ha firmado, en particular los dos pactos internacionales de derechos civiles y políticos del 67 y de derechos económicos y culturales de ese mismo año, del 67, 1967, a partir de esos dos grandes tratados ahí están configurados estos derechos en estas cinco dimensiones. ¿no? Han habido otros avances, con otros tratados, eh, eh, por ejemplo, en el caso de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el caso de la Convención Internacional contra la Tortura, en el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, han, han ido, eh, eh, digamos, eh, explicitando e incluso detallando los derechos que ya venían enunciados en, estos, en estas grandes cinco dimensiones. ¿eh? Ahora, los derechos humanos tienen la... la, la, la la cualidad, ¿no es cierto?, que son derechos de carácter internacional y por tanto son deberes, porque los derechos siempre implican, es una cara, por el otro lado hay un deber, es decir, nadie puede decir que tiene un derecho si no hay una persona que esté obligada a, a cumplirlo, todo sí. derecho implica un deber, el deber en este caso es siempre del Estado y por eso siempre es el Estado el único que puede violar los derechos humanos. Porque son ellos los que están obligados a respetarlos, ¿no? Esta cosa de que, de que los derechos humanos son para uno nomás y que para otros no, no, es un problema de que la, la, la, la, el, el, la violación grave y masiva de los derechos humanos de que fue testigo de la humanidad por siglos, la única manera de solucionarlo era o no solucionarlo. Esto, esto, esto es un proceso un histórico, no histórico, no, no, no, no, no es una solución de un momento para otro. Pero la única manera de abordarlo y de tratarlo era eh, haciendo al Estado responsable de respetar estos derechos. ¿no? Y, y por tanto, él tiene que respetar las, eh, los derechos humanos, la dignidad humana en su conjunto. Y por eso cuando hablamos de la dignidad humana, en el fondo es como un, es, es como una, eh, es un continente que tiene contenidos. La dignidad humana no es... Un continente vacío es un continente con contenido y los contenidos son los distintos derechos humanos que la comunidad internacional le ha ido reconociendo a todos los habitantes del planeta a cada uno de nosotros por el solo hecho de ser parte de la especie humana. Esa es la esa es la, esa es la gran el gran triunfo civilizatorio. Del, del, del, de los derechos humanos en el siglo XX no solo por claro. ser miembro de la especie humana tenemos un conjunto de derechos que la, la, la comunidad internacional nos ha consagrado ahora es nuestro deber como ciudadanos como pueblos como organizaciones como partidos políticos como organizaciones sociales como en fin es nuestro deber exigir y demandar que esos derechos se cumplan y exigírselas a quién al estado al estado respectivo no es cierto y denunciar a la comunidad internacional cuando ese estado no lo está respetando. No sé si... Sí, que, ahora... Lo más preciso. Eh, a mí lo que me interesa saber es, bueno, y en realidad lo que surgió en la conversación con los constituyentes era si esto era un marco, si efectivamente puede ser utilizado como un marco para poder eh, comenzar a, a, a escribir el, el nuevo texto constitucional, dado que eh, hay algunos derechos que uno pudiera... Eh, tratar de describir de, de o, o, o, o inducir para poder eh, ser votados y que no necesariamente están dentro de estos tratados internacionales o, o algunas eh, que no quisieran incluirlos eh, dentro de alguna posición política, que no quisiera incluir esto, estos derechos, pero que, eh, por supuesto, si están firmados a nivel internacional, sí debiesen estar en, en ellos. Entonces, finalmente darles esa certeza Sabiendo que la idea es que después hagamos algunos videos que, que ahonden en estos temas, pero dar esa certeza si efectivamente es así, si se puede exigir eh, eh, con, eh, con estas salvedades, por supuesto, pero que quede, que, que quede claro eso en particular, Hugo. ¿Cuál es tu opinión? Una excelente pregunta, Rolando, eh, sobre todo pedagógica para los constituyentes, porque efectivamente, como recién decíamos, que los derechos humanos que nacieron en el año 48 se imponen por sobre la soberanía de los estados y la comunidad internacional vigila eso y, y, lo, y los pueblos deben vigilar que a su vez que los estados les cumplan, son deberes, por tanto, internacionales que se imponen a los estados y por tanto limitan su soberanía. Cuando el Estado no puede hacer lo que quiere con algo, es porque su soberanía está limitada. ¿no? Y en este caso, el derecho internacional dice los derechos humanos son intangibles, los derechos humanos no se pueden violar, y el que los sanciona va a ser sancionado, el, perdón, el que los viole va a ser sancionado, y hay distintos tipos de sanciones, desde políticas hasta penales, hoy día con el Tribunal Penal Internacional. Um, pero lo interesante y lo importante es que cuando decimos que el Estado es el obligado, es que todos los órganos del Estado están obligados a respetar los derechos humanos. Y la Convención Constituyente, que se creó por la reforma constitucional del año pasado, y que surge del Acuerdo Nacional de noviembre, del 15 de noviembre del 2019, eh, la, la, la, esa reforma constitucional establece que es límite de la Convención Constitucional los tratados internacionales, entre ellos los de derechos humanos. ¿no? Y por tanto... Eh, eh, el, el, ya hay ahí un marco y que dice que no puede afectarse esos tratados y esos derechos humanos consagrados en los tratados. Um, y por tanto la convención no solo no puede transgredirlos sino que tiene que cumplirlos. ¿Por qué tiene que cumplirlos? Porque son obligaciones internacionales. Claro. A diferencia de otros tratados, como los tratados de comercio, por ejemplo, donde el, el, el, el, el tratado solo se impone en esa área que el tratado de comercio disponga, en la relación entre China y Chile, por ejemplo. No, en estos otros existe la obligación del Estado en su conjunto y de todos sus órganos, entre ellos la Convención Constituyente, la Convención Constituyente es un órgano del Estado de Chile, de cumplir, de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. Y por tanto, eso debe reflejarlo en el cumplimiento de su mandato de escribir, una nueva constitución, y cuando escriba la nueva constitución debe estar permanentemente atenta a que, a que lo que está escribiendo no viola ningún derecho establecido en el derecho internacional protegido por la comunidad internacional. Entonces, efectivamente, no cabe duda jurídica alguna que, los tratados, lo, el, el, que la convención constituyente no puede afectar los tratados de derechos humanos, ni puede eludir las obligaciones que como órgano del Estado le corresponde de cumplir en el texto constitucional con los mandatos de las obligaciones internacionales de, de derechos humanos. Ahora, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Por supuesto que va a ser una decisión de la Convención Constituyente porque además hay que recordar que los derechos humanos son un mínimo común, universal de justicia y de equidad en el mundo. Es un mínimo. Los Estados pueden por sobre esos mínimos establecer todos los demás derechos que quieren, ¿no? claro. eh, y, eh, pero en, en ningún caso lo que pueden hacer es establecer un rango o un estándar inferior, ¿no? uh, pero pueden agregar. Y así, por ejemplo, eh, el, el, el, el, el, los derechos que no están en los tratados internacionales clásicos, ¿no? el Pacto Internacional o el Derecho Económico y Social, se han ido construyendo en el Derecho Internacional de Derechos Humanos por la vía de la costumbre o de otros tratados. ¿No? Y, y así por ejemplo el derecho al agua, ¿no? el derecho al agua que hoy día es un tema muy sensible en el país, muy importante tenerlo en mente, es un derecho, no cabe duda, eh, eh, que ha emergido en la comunidad internacional como un derecho humano, ¿no? y eso debe, debe ir a estar reflejado en la constitución, porque además los derechos humanos son o conforman un sistema, un sistema de derechos, y significa que entre ellos están correlacionados o como algunos también llaman están, son interdependientes claro. ¿no? y nadie podría estimar de que una constitución consagra efectivamente un mínimo ético de satisfacción de la, de la dignidad humana, si no está, por ejemplo, el derecho al agua, reconocido como un derecho constitucional de acceso para toda la población, como un bien nacional de uso público, como decimos los abogados, es decir, que toda persona puede hacer uso de ello, ¿no? Y, no, y no privatizado, como ocurre aberrantemente en nuestro país, que es el único país del mundo que tiene ese tipo de legislación, debido a la dictadura que lo estableció así, en la Constitución del 80 y en el Código de Agua de 1981. Claro, ahora eh, por eso es tan importante estar atento, eh, tener esos conocimientos, eh, además no bajar los brazos cuando estén escritos, dado que eh, tanto las leyes que vengan de la Constitución y las normativas secundarias a ellas también deben estar eh, escritas en relación al espíritu que se creó en, o se va a crear en esta nueva constitución. Eh, para redondear y para finalizar, dado que habíamos comprometido tiempos cortos, eh, podemos decir que hay cinco ámbitos, ¿cierto? Los derechos humanos que vamos a después desglosar con el tiempo a medida que vamos eh, conversando, eh, en los cuales hay derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, ¿cierto? Además hay algunos otros derechos que han ido surgiendo como conversamos en el, en el, con el tiempo a medida que que se van agregando algunas otras necesidades humanas, como los derechos de tercera o cuarta generación, que en algún momento también pudiéramos tocar. Eh, y la idea es que estos siguientes videos vayamos desglosando por cada uno de ellos eh, y que los constituyentes que estén o los candidatos, en este caso, constituyentes que estén interesados en conocerlos, por supuesto, se pueden eh, interiorizar a través de, la, de los siguientes eh, videos que vamos a realizar dentro del Cabildo. Así que, Hugo... Yo te agradezco el tiempo. Eh, oh, no es muy útil, es muy útil dado que da certezas y seguridades, sobre todo a una persona que se dedica a este ámbito. Y eh, la idea es que nosotros podamos contribuir con este pequeño granito de arena a que eh, la discusión tenga un, un mínimo. Y le, el mínimo de la discusión, por supuesto, son los derechos humanos que ya están aprobados a nivel internacional. Así que Hugo, muchas gracias. De qué pues, Rolando, un no agrado. Ya, y para, nos vamos a encontrar quizá, ojalá la próxima semana o ojalá un poquitito antes para el siguiente video. Así que estén muy bien. Muchas gracias a todos.